Hola. Deseo que tengas un gran día. Las cosas que haces o dejas de hacer generan sus consecuencias. Si te quedas sin acción renuncias. A muchas cosas. A tener más bienes, más cosas, más derechos. Todos tenemos derecho y deber de realizar actividades. Para ganar recursos y vivir mejor. Todos tenemos la capacidad de dedicarnos a varias cosas. Así tengas unas profesiones, también puedes dedicarte a otras actividades. Las profesiones vienen es a liberarte. Ellas vienen a capacitarte para ser mejor persona. Ellas no vienen a reprimirte, ni a obstaculizar el progreso en cualquier sentido de nadie. Así que uno puede hacer una cosa y también hacer otras, dos o más cosas. Lo importante es que puedas organizarte para rendir bien en todas las actividades. Sigue avanzando sin miedo. Dios está contigo. Lo que hay que hacer es enfocarse en alcanzar sus propios objetivos. Si la manera de ser feliz de otros es vivir engañados o como quieran, pueden hacerlo. A uno que no lo incomoden. Dios siempre bendice a quien actúa según su voluntad. Hacer documentos no te impide reflexionar en la Biblia. Quita esa cara ruda. Utiliza una expresión neutral. Hola. Deseo que tengas un gran día.